¿Es ese ruido que estoy escuchando? ¡Oh, ¡Madre mía! ¡Es la botella de Sergio calentándose en el sol! ¡Papi! ¡Te has olvidado la botella de agua! ¿Eh? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué caleta tengo! Pues ahora mismo la guardo en el frigorífico para que se ponga fresquita ¿En serio? Pues vaya, me habré despistado <risa> no! te toca el baño! Oh, vaya rollazo! No me gusta nada bañarme ¡Venga, no pongas esas cara, Nuno. ¡Ya verás el super baño que te doy en la bañera! ¡Estoy un poco cansado ¡Me voy a la cama intensa. no no ¿Tú crees que habrá encontrado la cama? ¡Con lo despistado que es! ¡Seguro que se ha tirado por la ventana! Mamá está. ¿Dónde se habrá metido? Espera un momento, Mimi. Creo que escucho algo que viene del baño. <risa> ser despistado, ¿no? ¡Pero se puede saber qué hace con tantos sancones! ¿Y para qué se encierra en el salón? ¿Qué? 12 horas y 37 minutos más tarde. Bienvenidas al laberinto gigante para perros y gatos. ¡Quien encuentre la meta en el menor tiempo se llevará esos fantásticos juguetes! ¡Que comience el espectáculo! ¡Sí! ¡Vamos, Minnie! ¡Allá voy! De momento iré por aquí, estoy casi segura de que es el camino correcto. Pero Mimi, si acabas de venir de allí. <risa> Era bromi. <risa> ¡Alucinante! ¡Mimi se está acercando a la meta súper rápido! Me siento que por aquí no es! ¡Vuelvo hacia atrás! ¿Para qué hablo? ¡Vaya! ¡Por aquí no es! ¡Ni por aquí tampoco! ¡Y por aquí no! ¡Mimi! ¡Que te has perdido! ¿Yo...? Mimi, esta es la salida Vaya, ha sido un fallo de cálculo ¡Vamos Mimi, que ya casi lo tienes! ¡Muy bien! Sí. ¡Nunu, te toca! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué pone aquí? Salida Por aquí no me convence Y Por aquí menos ¡Ay, no sé por dónde! Pues es verdad que los gatos son indecisos Nunu no se decide para dónde ir Vale, creo que tengo un plan Me subiré al sofá y veré el camino que tengo que seguir ¡Abajo! <risa> ¡Abajo! ¡Eso es hacer trampas! ¡Venga, abajo! Me, me han pillado Pues me quedo aquí y no me muevo <risa> Por aquí no, pero creo que estoy viendo la mesa! Nada ni da tiempo para detenerme. ¿Eh? <risa> ¡Mía, oh, mía, oh! ¡Lulu, El tiempo corre y oh! perderás el reto. ¡Nadie! ¡Habéis empatado! <risa> ¿Cómo? <risa> ¡Ah! ¡Ah! Silencio, hermanitas pequeñas. Os voy a enseñar cómo se hace. Vale, esta es la salida. Así que solo me queda venir por aquí. Seguir por este camino y...